Queremos celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, y lo hemos querido hacer con una actividad inclusiva de deporte, de ocio, que es el carro vela. Están participando eh, usuarios del Can Reina Sofía y del Camp de Ingenio, que habitualmente participan de esta actividad. Queremos demostrar que el deporte es un beneficio para todas las personas, que el deporte inclusivo eh, pueda aportar bienestar a todas las personas y que a las personas con discapacidad, especialmente el deporte, es un instrumento muy poderoso de inclusión social y que nos ayuda a romper barreras, prejuicios y estereotipos que todavía existen en la sociedad en torno a la discapacidad. Son chicos de alto requerimiento. Unos pertenecen al Centro Ocupacional de Ingenio y los otros son del CAN Reina Sofía. Los del Centro Ocupacional de Ingenio son chicos que pueden ir en guagua solos, eh, van a su centro ocupacional, hacen cosas que eligen. En cambio, eh, los del CAN Reina Sofía son chicos que viven en el centro, que necesitan ser cuidados son dependientes en todas sus actividades de la vida diaria. Están aprendiendo a una actividad, a seguir una instrucción, a seguir una persona fuera del centro, a tener ciertas herramientas de seguridad, a, a darle sentido a lo que están haciendo. Nos guían bien por el circuito, por los conos. está con los compañeros, pasándomelo bien. mucho positivismo ¿no? en, su, en su propia persona autoayuda eh, sensación cognitiva ayudamos a calcular distancia eh, los motóricos trabajan un poco lo que es la dirección pero sobre todo sobre todo